Eh, buenas noches, ¿qué tal Gisela eh, Estoy haciendo una prueba para eh, grabarte un video Que está tomando lo, la pantalla de mi computadora Para explicarte a, a, algunos ejercicios En concreto quiero hablar del ejercicio 35 eh, Acá lo vemos Del trabajo práctico 1 Que tiene varios puntos eh, dice representar en el plano los siguientes conjuntos en el plano, o sea que ahí habla de dos dimensiones hasta ahora eh, creo que la mayoría de los ejercicios de inecuaciones estamos planteando en la recta real o sea una dimensión eh, las soluciones en la recta real, o sea poníamos la solución eh, definíamos los intervalos solución y ahí ya teníamos la respuesta del ejercicio. Acá en el ejercicio 35A eh, dice: representar en el plano los siguientes conjuntos. Son todos los padres ordenados x y perteneciente al plano en dos dimensiones. Eso significa r al cuadrado, en realidad no es, es r en dos dimensiones. Tales que x más y menor que 0 yo estuve viendo lo que hiciste acá pusiste X más Y menor que 0 y un signo de interrogación bueno pero más, a, más abajo interpretaste y de una manera correcta vos lo que hiciste acá es despejar Y que es menor que menos X y acá te quiero aclarar algo Está muy bien lo que hiciste. El ejercicio viene diciendo que es X más Y menor que cero. Entonces si yo pongo acá X más Y menor que cero. Es la inecuación que tengo. Ahí siempre conviene cuando tengo la y presente, la inecuación, despejarla. O sea que me queda y menor que menos x. Y, y esto es lo que deberíamos representar en el plano. Pero... A veces es difícil darse cuenta cómo sería eso. Entonces yo lo que tengo que ver en el plano es y igual a menos x. Me olvido por un instante de la inecuación. Y igual menos x. ¿Sí? Esto. Es una recta. Una recta que si recordás la ecuación de la recta, y mx más b, la ordenada de origen que era b es igual a 0. Y la m, la pendiente, que es lo que multiplica la x en este caso, acá, es menos 1. Muy bien, entonces eh, volvemos al GeoGebra. Eh, lo dejo limpio, yo acá adelanté de varios ejercicios como para ir explicándotelos eh, entonces, eh, si yo digo directamente marco la inecuación x más y menor que 0 acá lo que estás viendo es directamente la solución el GeoGebra lo que hace es graficar la recta Y igual menos X eso significa que cuando X vale 1, Y vale menos 1 porque lo que está haciendo es cambiándole el signo cuando X es menos 1 Y es 1 positivo y debajo de esa recta es la solución fíjate que la recta está en línea discontinua y debajo de ella es la zona sombreada la solución de la inecuación en el plano vos lo hiciste bien en el ejercicio acá vamos a lo que hiciste acá que si no entiendo mal has dibujado la recta y igual menos x y debajo de ella Acá me confundo un poco en la foto eh, por el sombreado, pero creo entender bien que has marcado igual. Pero lo que te quería subrayar era visualizar la función y luego al ver la inecuación acá, y menor que x, cómo nos queda marcado en el plano. O sea, la, la línea discontinua es Y igual menos X. Y como me pide la ecuación Y menor que esa función, menor que menos X. Lo que hay que sombrar, sombrear o, mar, o rayar en el caso tuyo en el papel, es debajo. Si me hubieran pedido Y mayor que menos X... Lógicamente, lo que queda sombreado es toda la zona por encima de la recta. Bien. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio 35, el B. Bueno, que hay que graficar en el plano la inecuación. 2x más 3 mayor que 0. Pero en dos dimensiones. 2x más 3 mayor que 0. Eh, vos lo hiciste de esta manera. Lo buscamos acá. Acá. Lo estamos viendo. 2x más 3 mayor que 0. Despejaste. X. Y te dio. Excelente. X mayor a menos 3 medios. Esa es la respuesta. Realmente esa es la respuesta. Pero... Lo que hay que ver conceptualmente, y eso está bien, nada para discutir. Acá lo graficaste, mayor a menos 3 medios. Pero el concepto que hay que ver, que estamos hablando de funciones en el plano, no solo en la recta real, o sea, en el, no solo en el eje X, o no solo en el eje Y, podría ser el caso. Que si la función estoy estudiando 2x más 3, ordenar al origen 3, pendiente 2, lo que me están preguntando acá cuándo es mayor a 0, o sea, cuándo es positiva. Vamos al GeoGebra. Acá la tengo graficada. Fíjate que yo acá sobre la izquierda tengo un montón de funciones, pero te voy explicando de a una que es la que yo voy tildando con el puntito azul acá, para que se, se torne visible. Por ejemplo, yo podría poner esta otra, pero la saco. Eh, acá tengo graficada la función 2x más 3. Ordenada al origen 3, es creciente, porque la pendiente es positiva, la pendiente es 2 positiva. ¿Y cuándo es mayor a 0? Pero que me están preguntando. Si vos recordás algo que hicimos en alguna práctica, acá tengo la inecuación Vos lo puedes ver como ejercicio de inecuación pero también en otro contexto estás estudiando la función 2x más 3 mayor a 0. O sea que te están preguntando el conjunto de positividad a partir de qué puntos de x la función es positiva. ¿Y cuando una función es positiva? Claramente... Es cuando está por arriba del eje X. Es como si fuera el eje X. El nivel del, del agua. Cuando está por arriba del nivel del agua. Yo la veo que está por arriba del eje X. A partir de este punto. Y toda esta parte que estoy mar marcando. Está por arriba del nivel del eje X. Esta parte a la izquierda de este punto, ese punto claramente es la raíz de la función, porque corta el eje X, es cuando Y vale 0. Si yo despejo, vas a ver que te da menos tres medios, que es justamente la solución. Pero quiero hacerte notar, y ahí pongo visible la solución de la ecuación que a la derecha de este punto... ¿Sí? La función es positiva, por eso vemos sombreado desde menos 3 medios hacia el más infinito. Podría haberte dicho que el ejercicio estaba bien resuelto, que, lo, que está perfecto, el gráfico está bien, pero lo que hay que ver, adelantándonos al tema de estudio de funciones, es cuando una función es positiva. Espero que quede claro, y si no, bueno, me va a seguir preguntando.